Las principales becas y sus requisitos. UPC, comprometida con el desarrollo del talento de los estudiantes, ofrece becas y descuentos, tanto académicos como socioeconómicos. A continuación conozcamos las principales becas y sus requisitos. Beca de honor. Esta beca ofrece un descuento del 30% en las boletas del semestre, siendo renovable en semestres regulares. Para ello se debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser alumno de la UPC de pregrado regular o working student. 2. No pertenecer a la escuela de medicina o agregación de carrera. Y 3. En el semestre regular inmediato y anterior a la obtención del beneficio, debe cumplir con Estar matriculado en un mínimo de 12 créditos. Haber aprobado todas las asignaturas en las que se matriculó. Estar dentro del décimo superior de su respectiva carrera. Haber cumplido con los pagos de la universidad haciéndose la validación el último día de clases. Y finalmente, no tener sanción disciplinaria. Debes saber que si el alumno realiza retiro de curso o lo desaprueba, no podrá acceder a la beca de honor el siguiente semestre. Además, si el alumno se retira del ciclo durante el cual goza de la beca de honor, este beneficio no se le hará extensivo al siguiente ciclo que se matricule. Recuerda que los alumnos que realicen cambios de carrera podrán solicitar la beca de honor luego de haber concluido un semestre de estudios en la nueva carrera, y además, cumplan con las otras condiciones señaladas. Beca Laurieta la Excelencia Académica. Esta beca ofrece al alumno la opción de realizar un intercambio en cualquiera de las universidades socias durante un ciclo académico siendo la universidad quien asume el costo completo. Para ello, el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos académicos. 1 tener un promedio ponderado alto. Para ello, se considerará el promedio simple de los ponderados de los últimos dos ciclos académicos. 2. Contar con un mínimo de 60 créditos aprobados. Y 3. No tener deudas con la UPC al momento de otorgarse la beca, ni contar durante la evaluación con alguna sanción académica. Becas deportivas. La universidad tiene un programa de beneficios económicos para los deportistas destacados y deportistas de alto rendimiento, que será otorgado según los resultados alcanzados en el ciclo académico ordinario inmediato anterior en el que estuvieron matriculados. Esta beca ofrece descuentos desde el 30% hasta el 100% y se aplican de acuerdo al cumplimiento de requisitos. Si tienes consultas, realízalas a través de contacto web. Beca socioeconómica. Esta beca se otorga por uno o dos ciclos regulares de estudios de acuerdo a la necesidad económica y al rendimiento académico. Como requisito, el alumno debe encontrarse en la última categoría de pago y no contar con ningún descuento adicional. Además, pertenecer al tercio superior o estar con promedio ponderado aprobado de acuerdo al beneficio otorgado. Siempre que el alumno se haya mantenido en el tercio superior de su carrera y cancelado de manera puntual todas las boletas del semestre de acuerdo a las fechas de vencimiento, la beca se renovará. Pero si no cumple con ello, Solo se le asignará la mitad del beneficio. Si estás interesado en esta beca, deberás presentarte al proceso de evaluación socioeconómica de acuerdo al calendario vigente. Beca de Orfandad. Este beneficio se brinda a estudiantes que pierdan o que tengan un diagnóstico de discapacidad permanente de sus padres o tutores legales. Cabe resaltar que este beneficio no es retroactivo y rige desde que el alumno envía sus documentos por el tramitador MiUPC, por lo que no aplica en boletas vencidas del semestre. Para mayor información ingresa a contactoweb.upc.edu.p y conoce el detalle de cada beca.